Dead Waterfell, cuando un incendio se lleva a la casa de una querida familia de pueblo, se destapan las cacerolas de las relaciones dentro de una comunidad. Alerta de spoilers. Les vecines llegan no tan a tiempo e intentan sacar a la familia de su casa. Solo rescatan al carismático doctor del pueblo y padre de familia. La autopsia revelará a futuro que los cuerpos de su esposa e hijas yacían muertos antes de iniciado el incendio. Al principio, las pistas parecen indicar que fue la mujer quien asesinó a sus hijas e intentó matar a su esposo para luego suicidarse. Parte de la comunidad respalda esta visión de los hechos, argumentando que era una persona inestable psíquica y emocionalmente. Tom sale del hospital y a partir del funeral de su esposa e hijas, comienza una campaña de autovictimización. Los gritos de odio no se hacen esperar y el vandalismo invade el espacio conmemorativo. Mientras tanto, la investigación sigue y parte de la comunidad y la policía no se fían de Tom. Dead Waterfell es un excelente thriller dramático de 2020 que nos ambulle en el profundo entramado de las relaciones humanas. En solo cuatro episodios nos convoca a comprender y juzgar las actitudes de sus protagonistas. El Doctor es un hombre carismático, manipulador, megalómano, misógino, que busca tener bajo su control, hacer y deshacer como le venga en gana, particularmente a las mujeres de su vida, esposa, amistades, madre, como la sociedad en general. Steve es un policía machirulo que primero se sume en el pacto de machos y luego a partir de su ego dañado busca venganza contra Tom, que lo hace primero por él y después por las mujeres víctimas del Doctor. Kate, la esposa fallecida de Tom, es una mujer víctima de violencia por parte de su esposo y la sociedad que hace la vista gorda. Junto a Jess, será una de las verdaderas protagonistas de esta historia. Carol, la madre de Tom, protege a su hijo porque lo ama, pero la escalada de violencia de Tom, que también es hacia ella, la lleva a solidarizarse con Jess y Kate. Finalmente, Jess, la mejor amiga de Kate y pareja de Steve, es el pilar emocional de Todes en la comunidad. Aunque a ella, ¿quién la contiene? Está atrapada en medio de la red de Tom, pero nunca dejó de creer en su amiga. Trata de entender lo que sucedió, investigando y reponiendo en su cabeza. Y así podrá ver la verdad. Con flashbacks perfectamente insertados, la historia avanza y nos permite desenterrar los sucesos que desencadenaron el incendio y las muertes a quien realmente debemos responsabilizar y culpabilizar por tamaña tragedia, que bien pudo haberse evitado. Visibilizar las consecuencias de los distintos tipos de violencias, más allá de la agresión física, que los hombres ejercen sobre las mujeres, económica, psicológica, etc. Y en general, la violencia machista que cultivan los individuos de una sociedad. Además, se tratan, entre otros, temas puntuales como el deseo por ser madre, ...que se contamina con el mandato y la frustración de no poder ser una mujer completa si no tienes hijas nacidas de tu vientre. También, cómo lidiar con la muerte de las personas cercanas... ...y la importancia de prestarle debida atención a cómo les afectan las cosas a las niñas. Para concluir, es muy fácil dejarse engañar por las apariencias... ...cuando la hipocresía te lleva a querer guardar las formas de una supuesta familia feliz... Guardar silencio porque la situación nos queda cómoda o porque no queremos meternos, entre comillas, en cosas de pareja, lo cual es absolutamente hipócrita, porque para opinar sobre tu vida, aleccionarte si te corres de la norma, no hay ningún tapujo. En fin, nos vuelve cómplices del maltrato que puede devenir en femicidio. Y así con estas palabras concluimos la reseña de Dead Waterfall. Espero que la vean y hasta el siguiente video. Gracias.